A ti que estoy hablando, a ti, únicamente a ti que me estás viendo en este momento, tu pareja te abandonó desde hace tres años y no la puedes olvidar, o desde hace un mes, dos meses, tres meses, seis meses, estás sufriendo por amor, yo puedo regresar a esa persona, yo puedo regresar a esa persona en siete días, no me pida menos tiempo, mínimo, mínimo en siete días, con siete misas negras acá en la iglesia de mi señor Lucifer, yo puedo solucionar ese problema que usted tiene en este momento. Usted se encuentra pasando por un mal momento, ¿verdad? Por una crisis emocional a raíz de la ruptura de su relación. Esa persona le abandonó. Usted tanto que le entregó a esa persona y le abandonó, ¿verdad? Una persona ingrata que ahora se pasea, se contonea con la otra persona con la que anda y se la pasa por su cara, ¿verdad? Yo puedo revertir todo esto. Yo puedo hacer que esa persona pague todo lo que está haciendo. Que le llore lágrimas de sangre. Y que pague todo lo que hizo con usted. Yo puedo hacer que esa persona se arrodille y se arrastre a sus pies. Con mis poderosos trabajos de magia negra, vudú, macumba. Con siete misas negras. Envíeme una fotografía. Y yo, en uno de mis altares, puedo hacer que esa persona regrese doblegada, sometida, humillada pero si usted no tiene fotografías de la persona, ni me llame, ni siquiera me llame, no se tome la molestia de llamarme porque le voy a colgar inmediatamente. Me dicen, Víctor, quiero un amarre de amor. Ah, bueno, ¿tiene fotografías de la persona? No. No pierda su tiempo y no me hagan perder el mío. Mi trabajo es muy serio para yo prestarme para esas payasadas. Esas payasadas que el único que saben hacer es esos brujos de quinta. Hagan el experimento, llamen a un brujito de estos, y le dicen, quiero hacer una madre de amor, quiero que me regrese la pareja, pero no tengo fotografía, a ver qué le dicen. ¡Claro! Me no importa que no tenga fotografía, yo se la regreso. ¡Mentira! Eso es imposible. Eso es imposible. Y si usted ha caído en manos de esos pickers, es por su culpa. Por su culpa, por incautos. Mi nombre es Víctor Romero soy Villarreal, el santero, hechicero, espiritista y dibujo más reconocido en América Latina. Contácteme ya, desde cualquier parte del mundo a los teléfonos que aparecen en pantalla. Soy Brujo, santero, hechicero y espiritista, el más reconocido en América Latina. Atrévete y déjate sorprender.